Debo resignarme a que pronto tiras, Porque en el silencio tú siempre te vas Cuando cae la noche yo me encuentro dormido No puedo amarrarte a mi felicidad Si ya no compartes la necesidad De hacer el amor en las noches cuando hace frío Pero como yo Que la vida es dura, pues me enamoré perdidamente de una ciega que no pudo ver cuando yo la subí a la luna. Te hiciste la loca, baby, yo te amaba. Te fuiste cuando más te necesitaba. Solamente yo podía asustar tu pierna, porque solo conmigo era que temblaba como yo. Pero ya me puse la pila Se odió todo y al final resultó Que tu libro favorito se llama La que mentía Por ahí me que va a la iglesia Pero que tus decisiones son igual de necias, Es que tu corazón ya no es del que lo aprecia Sino del que te dé platica para gastar Pero como yeah. yo Desearte suerte, porque no voy a tapa cuando despierdiste. Y la y yeah. ah, Tony B. TV en estudio, tabo mi unción de vida.